Hola mi nombre es Mariela Alexandra Centeno Chacón, soy de Ecuador, eh, soy titulada en la carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Es un gusto haber participado de este encuentro que se ha dado aquí en Lima, Perú. Al ser un miembro internacional, si se lo puede llamar así, me llevo gratas experiencias. Soy representante y vengo a hablar de los jóvenes mapeadores denominados Youth Mappers, eh, representados por la doctora Patricia Solís, por Marcela Ceballos el cual es un movimiento que impulsamos a los jóvenes a ser líderes, a ser resilientes, a ayudar a la comunidad y también a crear mapas de forma colaborativa, siendo los estudiantes el motor principal de la generación de estos proyectos. Estoy totalmente agradecida con todas las personas que nos han recibido aquí en Lima, son súper queridas y pues invito también a que todos los que vean esta, esta pequeña entrevista se motiven a informarse un poco más del mapeo colaborativo, entren y les invito a que entren a Youth Mappers, que sean parte de Youth Mappers y pues quiero despedirme con la super frase de Youth Mappers, que no solo formamos mapas, sino también creamos mapeadores. Gracias.